Yo nací en la clínica de, de los. ya no me acuerdo ahora en este momento, de lo, la que está en, en, en, en la bajada de Peregal en por 2, por abajo que baja el sardinero, el eh, cab, cabello. Y. pues luego estuve viviendo en, en la calle del sol, hasta que se murieron unos primos míos, y ya me bajé a vivir con ellos a Puerto Chico, tendría pues. Cinco años a Puerto Chico, cuando bajé. Y ahí en Puerto Chico vivía todos los días en la calle. Y pues, mi madre compraba pescado en la plaza, en la venta. En la venta tenía fulvio. Ella era que compraba el pescado. Era que lo vendía en el puesto número uno en Santander, en la Plaza de la Esperanza. La entró en una enfermedad de, del pulmón, que la quitaron un pulmón. Me llevaban en el tranvía hasta Valdecilla y, y en Valdecilla mi madre la conocí por desde la ventana, porque no me dejaban entrar ni nada. Y ya luego se murió una tía mía, una tía de mi madre, y, y quedaron seis chavales. Y entonces nos bajamos a vivir a Bonifaz porque eso se, o sea, como quedaron sin madre, y el padre estaba, como era recién acabada de la guerra y eso, estaba en San Sebastián, porque él era maquinista de parejas, de barcos, de pesca, y estaba en San Sebastián eh, trabajando. Entonces quedaron los, los seis, entonces bajó mi, mi abuela, que vivíamos en Calle Sol, dejamos de vivir en Calle Sol, bajamos a vivir a Bonifaz, el número 21 enfrente de la lonja. Pues mi madre cuando salió del hospital ya te tenía yo, debía de tener yo, como unos 5 o 6 años. Cuando salí del hospital, conviví muchos, mis primos, con, con Marta y eso. O sí, a la venta, sí. Iba a la venta porque vivía enfrente de la venta. Subíamos, nosotros, yo subía, casi todas las veces subía yo, y nos me iba al bombo. Me metía por dentro, por las oficinas, iba al bombo, a la entrada donde se vendía, y ahí en el bombo, cuando tiraban el bombo, salían bolas de, con el número de, de, del señor que había tirado, los que estaban de frente, puso en el bodón y salía la bomba, la bola salía por un, un caño, salía donde estaba el que la cantaba. Luego ese, cuando la cantaba, la tiraba por encima. Y nosotros lo volvíamos a meter otra vez en el sitio. Y siempre estábamos allí. Eh, cuando eso, y eso, porque lo pasabas bien, tiraba bombas. Con el catedral nada más era. Eran de hueso, hechas las, las, las bolas redondas. Eran de hueso y eran, daban gusto. Sí, eso era para los, que, los almacenes de, de. para los almacenes para. Los de Víctor Gómez, los de Teófilo, y esos que llevábamos, eh, me, traerme cuatro cajas de, de, de nieve picada. Te daba un vale, subías a, a, arriba, un poco más arriba, al final de, de la calle, antes de, a la, de, sin, sin pasar la Costa Gándara, eh, ibas, ibas, dabas el vale y te picaban cuatro barras y ponía las cajas y se las bajábamos. Sí. Y a veces, pues, te, a lo mejor te daba, a lo mejor éramos tres y a lo mejor te daba dos pesetas. Dos pesetas para que tenías. El mundo mío era eso, era la calle. Iba a casa, comía. Mi abuela tenía una porrada de años más que otro poco. Y mis primos estaban trabajando y el único que estaba en casa era el otro que es más pequeño que yo cacho y yo pues qué vas a hacer marchabas eh, siempre tenías una cosa que luego pues tenías un cine muy bonito que te... me costaba una 25 y el cine pues echaban películas continuas, a lo mejor eh, las daban continuas todos los días y a lo mejor ponían cada dos días ponían la misma película y yo iba a veces al cine, íbamos al cine y como el, le llamamos el pulguero, el anfiteatro era de todo de bancos, ¿sabes? Eh, por ahí corrían todo el mundo por encima los bancos pisando a uno, pisando a otro. Y, o sea que te pasabas, ibas a a pasarlo bien, sí de querido. Yo llevaba un tiragomas, cogía unos pellejos de naranja, cuando se levantaba alguno <risa> le tiras un pellejazo, joder, y te, te, te, ya te estaba faltando y ya te estaba llevándote de todo. Y bueno, pero te, te, pasabas un, las horas que estabas yo para bien luego era también muy muy así porque eh, se llamaban eh, se llamaban, las, chicas, se llamaban mm, las llamadoras había unas que eran llamadoras y otras que eran mm, las mujeres de los, o sea las chicas de eh, las muchachas de esto cómo se llama de de los barcos que iban a pescar o sea de, cuando llegaba el barco pues ellas se encargaban de colocar bien la pesca y tal, cuando la llevaban a la lonja. Y estar a lo mejor así, cuando más bonita estaba la película, y llevar una fulana que ya trajo el barco. <ríe> o sea, era, era todo un espectáculo. Era... Sí, de eso me acuerdo muchísimo porque lo pasaba muy bien. Y cuando aquello, pues íbamos todos, pues unos a hacer una cosa, otros a hacer otra a sacarla una 25 para ir al cine. Nosotros, yo, que bajaba con, con dos más de con uno que se llama Pirichi, que vendía pescado en la plaza La Esperanza, bajábamos siempre a, mira, que ya, que ya han venido, ya han venido turistas, vamos a sacar, vamos a, vamos a nadar un poco, a bucear, bueno, pues vamos a bucear. Y la gente, pues, Aquellos, por ver, a, a nosotros tirarnos al agua, coge las perras ellos arriba donde estaba la gasolinera, que ahora me parece que han quitado, y nosotros en las escaleras, pues te tiraban perras. Bueno, se si acabas 50 céntimos. Eh, no, te tiraban. Tú, qué quieres, buzame esta. así va. Tú le tirabas, ellos te tiraban la... y muchos, a lo mejor le decían, no, que ya no me tiro más, que te tiro una peseta. Y si te tiraron una peseta, le decías: Tienes que tirarla envuelta en un papel de fumar. Porque si no, la peseta baja rápida y, como es de color, luego si baja muy abajo, no la coges. Y la cogías y la metías a la boca y dices: Mire, tíreme otra. Sí. sí, eso sí, y luego ya por. Ya no lo hallamos, pero por placer, por. Hacer, por lo malo es cuando te cogían, que te cogía había uno que se llamaba Cosme, que era sargento de, de la Comandancia Marina, y ese iba siempre con un cinturón y si no te podía coger, iba con el cinturón a ver si te daba y a veces a veces pegaba con un cinturón, un cinturón ancho y se le quedaba marcado. Y si te cogían, te llevaban a limpiar los... los a lo mejor si estaban sucios los baños o los servicios de ellos, de los soldados y eso, te iban a limpiarlo. Y la Guardia Civil si te cogía, sí, pero no, esos no hacían nada. La Guardia Civil te tenían un rato por allí y cuando ya estabas vestido y eso, ahora venga, marcharos. Sabiendo que, eh, que no te dejaban bañarte donde están ahora los requeros, porque te cogían de todas todas, porque no podías tirarte debajo, de los mutilones, porque si estaba la marea alta no tenías aire para respirar, entonces no te ibas allí a asfixiarte. Y que era la única escapatoria. No es igual que, que en, en, en Puerto Chico, había botes y algunas lanchucas pequeñas que estaban, estaban amarradas, fundeadas, en medio o a una esquina y tal. Y, y, y los venías venir, <ríe> ibas corriendo, nadando, te subías a ella y te metías en ella y cuando ella se marchaban salías otra vez, pero allí no tenías defensa donde estaban ahora. Y yo creo que ahí es, los pusieron porque Calín había, había, había um, um, un libro que, que escribió y hablaba algo de los raqueros y yo creo que entre Galín, Calín y otro que se llamaba José Cebolla que llamamos José de Cebolla, que vivía en Santa Lucía, yo creo que esos dos fueron los que dijeron que los raqueros se pondrían ahí, porque si no, no tenía motivo por ser los raqueros allí. Bueno, los que estábamos todos los días, éramos como unos diez o así. Yo había veces que llegaba y si no cogía algo viejo por casa, me tenía que bañar de nuevo. Sí, desnudo. Y ya, uh, ya cogí y ahorré, y vi en la Plaza de la Esperanza, se llamaba enfrente del ayuntamiento, había unas naves, o sea, unas tiendas allí de ropa y eso, que se llamaba La Verdad. Y había un trabajador más bonito, blanco, con un cinturón gris. Y digo, qué agua, sí y tal, pues así me le, compro". Y me le compré salí más chulo, hueco, con él, a bañarme. Me, me baño, me tiro, me... empieza a ponerse, a, a estirarse, me llegó a las rodillas. Esta es la bala que chiquitín, me llegó hasta las rodillas. De eso me acuerdo una barbaridad, porque estaba ilusionado. Más seis pesetas, que había que ahorrar mucho para, para llegar a tener seis pesetas. Y me acuerdo también mucho de cuando traían los plátanos, los barcos, los de… Que los barcos eran los de… barcos de… Eh, tenían un los barcos eran grandes, de vapor, grandones, y ahí donde están los, donde están ahora los, los raqueros ahí los descargaba. Y entonces bajábamos muchísimos chavales porque las… las eh, donde las traían, donde las traían envueltas eh, lo que era el ramo entero y, y si las veían que estaban un poco pasadas las tiraban allí y ahí nos ves a todos comiendo plátanos. Sí. Que era muy curioso, porque siempre que venía eh, era de la Transmediterránea el barco, los barcos, y siempre que venían todo el mundo a comer plátanos, de todas las calles. Luego pues fui a la escuela también. A la escuela de, de los. A la escuela San Martín, que era de los hermanos de La Salle, de los que tienen aquí La Salle. Y también, pues, también era, era agradable estar allí. Pues, lo que era, jugar al fútbol, cantar por la mañana el Caral Sol, por la tarde rezar el Rosario. Y nada más, más lo normal. Conocer lo que te enseñaban y no. Te mandarían trabajos para casa, los cogías, te los llevabas tranquilamente. Yo o sea, lo primero que hacía era hacerlos. Lo mismo cuando estaba en el barrio pesquero que cuando estaba en Bonifaz, era lo primero que hacía antes de salir era hacer los deberes para que al otro día ir tranquilamente. Luego, pues, hombre, te encontrabas, eh, por ejemplo, cuando bajábamos, cuando bajábamos y bajábamos, bajábamos donde cargaban los barcos, eh, los barcos mercantes y eso, y veías que algunos, como se llevaban el grano, metido en las... o sea, ponían una cuerda en el, abajo en el pantalón para que no se caería nada abajo y le llenaban por aquí dentro lleno de, de grano y eso y luego les estaban esperando el que se lo compraba, se ponían encima de un saco, le abrían las, quitaban las le quitaban las cintas y lo descargaba allí, se lo pesaban y se lo pagaban. Anécdotas de esas mucho, sábado sea, último de mes, se cogían los viernes se coge, eh, salía el periódico San Martín. Lo hacían en el, en el periódico San Martín, lo llevaban a la escuela, en la escuela a San Martín, y allí se repartía. Entonces yo, como era amigo del que lo repartía, digo, apúntame el primero. Me apuntaba el primero, cogía 150 periódicos, y salía corriendo, ras, y lo iba a la Plaza del Mercado. En la Plaza del Mercado los, quita, los quitaba casi la mitad porque era cuando que traía todas las bodas y todo eso, y luego con, la, con los que me quedaba me iba a la estación, los acababa allí de vender. Me iba, cuando acababa con ellos, me iba a la escuela, los dejaba pagados, y lo que me quedaba, me alquilaba el otro día una bicicleta con tubulares y todo, y la tenía dos días de bicicleta que… <risa> partiéndome el pecho con ella, para arriba y para abajo, nos íbamos a Solares, nos íbamos. Acabé en la escuela, me parece, que fue en junio, yo hice los 14 años y en junio, en junio vino a los pesquero, un señor que tenía, debe ser algo de, de los delanteros, los, unos señores que, ten, que vivían en Madrid, pero tenían aquí una un almacén muy grande inmensa de grande todo lo que era desde la tabacalera hasta hasta los pesquero, y lo tenían de madera entonces a nosotros nos vinieron a buscar que pues si queríamos ir los chavales para hacer castillos de madera castillos de madera eran ellos como traían el, empezaron a traer bastante Árboles de Guinea, entonces los cortaban, sacaban tablas y esas tablas, pues cada estaban húmedas, entonces las cogíamos y las poníamos en, por ejemplo, así. poníamos esta aquí así, otra, otra seguida, seguida y luego otra pegada, pegada aquí separada y otra aquí separada, y así íbamos subiendo, subiendo hasta casi seis metros de altura. así cogiéndolas, unas las tenían en vagonetas, nos las daban desde abajo y desde arriba las ibas colocando, para que se secarían, para luego meterlas a la máquina. Y luego, eh, a los dos meses de estar así, se marchó a la Miri, el ayudante de Machambrista. Machambrista era el que hacía la, el parqué con el macho o la hembra de las tablas para ponerlo en los suelos. Y toda esa madera, pues, había que meterla en la machambra para arreglarla. O sea, la, la, ellos venía y tenías que cortar una sierra que tenía allí pegada en, en la misma máquina, se segabas se la cabeza, porque la cabeza tenía que estar muy bien ir junta una con otra, porque si iba así entonces igual entraba mal solían entrar mal donde las cuchillas que hacían la fresa que le llamamos la fresa que eran las que hacían uno hacía el macho y otro hacía la hembra abajo la cuchilla que iba por abajo esa era ya la, la, la, la tabla terminada y la cuchilla que iba por arriba era la que daba el grueso a la cuchilla sabes y te tenían una bueno pues a lo mejor a lo mejor 600 metros de, de, de, de tablas, que era vagoneta y media, pues entraba, eh, las ibas metiendo, tú las ibas cortando por ahí, y luego te ponían dos ayudantes, uno para que eh, no, la, viruta, la viruta que salía, la, retirarla para que no llegase a la máquina y fense. la máquina no iría bien. Y, y luego otro para traerte la vagoneta y todo eso. Y también conmigo entraba dos, dos afiladores, porque claro, no, no duraban las cuchillas toda la jornada. Entonces había veces que las tenía que cambiar dos veces. Entonces las cuchillas se quitaban. Se llevaban a donde el afilador, el afilador me las afilaba, me las traía y yo las colocaba y luego otra vez a andar. Y luego me marché a trabajar a un taller de electricista en la plaza de Numancia, electricista del automóvil. Me gustaba esto de, de, de electricidad porque tenía mucho más salida. con esto tuve que, que primero me, me, me, que me, me llevó a donde muy, fue un tío mío, pues de que sabes, me marché de donde Nava Muel y ya me vine, porque me vinieron a buscar para ir a otra parte. Luego de estaba trabajando y me marché, había un taller que se llamaba Carlos Díaz donde estamos de ballestas estas Prima. En, en, esto, en, en la calle Castilla, a lado donde está ahora la onda, sabes, me Fui con él a trabajar, pues se había establecido y dice, ¿por qué no te vienes con nosotros a hacer la parte eléctrica, que es la voz? Porque yo trabajaba mucho haciendo la voz. Te vienes y me fui con él. Estuve allí un año con él y como vi que no tiraba para adelante el taller, bueno, pero como había poco trabajo de electricidad, yo hacía trabajo de mecánica, porque era más mecánica, había más mecánica y yo tenía allí dos amigos míos que eran dos mecánicos muy buenos. Yo había trabajado para dragadas y construcciones con Navamuel, cuando estaba con Navamuel, y yo iba a hacer a las horas algún trabajo a los camiones que había o algo así, ¿sabes? Y iba yo siempre a, pues, a ver lo que le había pasado al camión y se lo reparaba y me marchaba. Y, y fue, vino un, un ayudante ingeniero, me dice, Antonio, ¿qué? Arreglar el coche. el le el coche. y dije, ¿por qué no te vienes con nosotros? Al barrio pesquero. Y digo, si me pagáis más que aquí, me voy. Bueno, pues vete y me pregunta mañana allí cuánto te van a pagar. Y fui y, y justamente llegué allí. Me dijo: Oiga, mire, que me han mandado Fulano de Tal, que venga a preguntar cuánto voy a cobrar yo antes de pedir la cuenta en el otro lado. Me dice: Bueno, pues usted tiene que trabajar tantas horas. Iba a cobrar, o sea, las mismas, nada ¿no? más no es que, que en y Ibas a cobrar 8.000 pesetas. Yo en el otro lado estaba cobrando 4.000 y me decían que tenía un buen sueldo, ¿sabes? Bueno, pues llegué y digo, me voy y me marché. Bueno, a mí en esa Sebastián muy, muy bien, muy bien, me fue, me fue muy bien. Pues eh, lo primero que hice fue buscarme un taller de electricidad, igual que estaba trabajando en Navamuel. Entonces, al encontrar el taller, me, me, me, se iba a casar uno, me dice, si puedes venir el lunes, que se marcha este el viernes, y entonces pedí allí permiso para… Al... yo estaba en automobilismo y como yo era electricista, eh, nos, nos, para cogernos fue muy, muy, muy simpática la cosa. El día que vinimos aquí a Santander, o sea, fuimos allá, nos dieron la ropa y nos mandaron otra vez para Santander, para que nos lo llevaríamos recogido. Estaba el pantalón largo, estaba la chaqueta, algo malo, algo así, la ropa no la dieron y por pues, la trajimos a casa. Luego a los seis días fuimos otra vez para allá y fui a trabajar y estuve trabajando allí toda mi entera. Bueno, pero me conocí también, me conocí también toda todo Navarra, casi toda Navarra, me conocí, porque como donde fui yo era transmisiones. <risa> y había lo primero que te, para pa ver que, en, en qué parte te ponían, eh, ponía, tenías que ir a ellos a una clase. A, a, a ver cuántas letras sacabas por Morse. Decían punto, raya, punto, raya, una letra, punto, raya, tal, menos, tal, otra letra, por Morse. Y, y yo no cogí bastantes. Pero mmm, a, de, de Santander había dos que eran los mejores que había, llegaron a ser los mejores que había en España. Entonces, eh, Formaron, formaron cuando había un coche que otro o sea otro cuartel que estaba al lado del nuestro que era de infantería hacían alguna marcha hacían maniobras y eso pues teníamos que ir nosotros con dos íbamos siempre con dos coches de, de morse o sea dos coches con, llevaba la radio atrás una antena de cuatro metros y iros a tal sitio ah, tenéis que estar allí y os darán órdenes y estuve en Pamplona ocho días estuve en Pamplona ocho días y como fueron a hacer eh, fuimos a unas maniobras que fueron a hacer entre infantería infantería de San que hacía la de, de San Sebastián y paracaidistas franceses y bien, porque luego fui a una carrera ciclista también, de la paz de los Pirineos, que la llamaban, salíamos de San Sebastián, fuimos hasta Pamplona, luego fuimos a un pueblo de, de San Sebastián a recoger la salida de los corredores, porque no nos, en Francia no nos dejaron entrar, porque éramos militares. Y al salir los cogimos y luego estuvimos ya así dos días y luego volvimos a San Sebastián otra vez. Luego también pues fuimos a recoger gente, también, entonces yo siempre iba con, con ellos dos y, y por la mañana había mañanas es que nos decían, toma Antonio, me daban, pásate este, y me daban un vale para la gasolina y me ponía la carretera que tenía que ir y dónde tenía que parar. Y a ellos dos lo, la información de lo que iban ellos a, a hablar y eso. Y me tiré así bastante bien. Cuando tenía libre me iba a trabajar. O sea que por eso lo pasé bien. ¿Qué más tiempo estuve? Dragados, 32 años. Be no, 20, 28, 30, 30, 28... Eso fueron 28. 28 porque me dieron, a los 25 me dieron la medalla, me dieron el reloj de oro y, y los, y esto como se llama, y el medio millón de pesetas, cuando hice los 25 años. Y cuando hice los, los 15 me dieron un que uno de estos de aquí para poner, para una corbata. Yo en Dragados estaba muy bien, en Dragados yo. Yo desde que entré me dieron el taller, me, deja, me dieron el taller desde que entré. Luego estaba trabajando en obras bastante grandes, en el aeropuerto, en el aeropuerto he trabajado mucho. En el aeropuerto empecé yo por montar una tubería flotante en el barrio pesquero para descargar la arena para echar unas bandas, que son dos kilómetros y medio de bandas, 40 metros de ancho, de arena, para que el avión cuando se salga. Sí, luego tuve un accidente, me accidenté ahí. Me accidenté ahí, me vino una hormigonera encima, me pasó de refilón, me pegó una espalda de refilón aquí en los lumbares, y luego me, me, me remató el pie. Hizo rotura de tibia y perdoné. Me llevaron a una clínica allí, a la Clínica de San José. Me operaron, me caí desde este cegado. Me caí de seis metros de altura de pies. Por eso tengo las lumbares hechas polvo ahora. Sí. Estuve seis, seis meses de baja. Fue otra jugada de, de los bancos, porque Delgados y Construcciones era el director, era un ingeniero de puertos, canales y caminos. Y todos los demás eran así, no eran, no eran de estos, ni de banco ni de nada. Vino un día uno y, mira, soy, soy de dragado, soy de la administración y tal. Digo, sí, ¿qué quiere? y de mira, ayer has hecho 50, 56 años. Digo, sí. Y dice, vengo para que si quieres coger una invalidez. Digo, A falta que me la den. ¿No? La invalidez. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, no te preocupes por eso. Eh, digo, no, mira, quiero estar por lo menos hasta los 60 años y quiero irme para casa con, con, con la jubilación que tengo, que te, me tienen que dar. Y llegó y va a los, en octubre, esto fue en mayo, fue el 1 de junio fue, y en mayo, en el 28 de octubre me llama. El ingeniero me dice, toma, Antonio, que me han dado esto para ti. Digo, ¿qué es? Y lo miro, un viaje, un viaje en, en tren, en coche, en vagón de cama, en cama, y 20.000 pesetas para gastos. Y tenía que estar a las 9 de la mañana en Dragados, en Madrid. Y para allá, y me dice que yo que no había querido tal, pero que no que tenía que marcharme, que no sé qué, que no sé cuánto, que me daba. Y le dije, no, no, como pueda no me marcho. Y dice, bueno, pues entonces si no se marcha, le voy a decir luego condiciones. Usted, si quiere quedarse, el día 22 de noviembre tiene que estar a llevar el mantenimiento, para llevar el mantenimiento de una cárcel nueva en Melilla una cárcel nueva en Melilla. Si no, digáselo, si se quiere quedar en casa, se lo dice. Y eh, se lo dice ahí en Santander a tal que era el jefe de jefe personal aquí en la dirección. Le dice que no, que te quedas en casa. Y entonces nosotros te damos seis millones. Ellos me dieron seis millones de pesetas cuando lo cogí. digo, y entonces lo hablé con la con la mujer y dice la mujer, ¿para qué te vas a ir a la mili otra vez? Y dice, nada, quédate en casa. Y me quedé en casa y ya va a hacer 28 años. Me quedé en casa. Pero claro, me pusieron muy mal. Porque me pusieron al 75% sobre, no por accidente de trabajo que era lo que yo tenía, sino por la enfermedad. Para que me saldría más barato. Y y claro pues mal qué mal qué mal me enamoré pues pues joder si te lo cuento te ríes eh, Vine, esto como se llama yo en, la, en el barrio pesquero eh, hicieron una rondalla Yo a no tocaba ni nada porque no tenía tiempo de ir a tocar y, y me dice el cura Guillermo, Antonio, por lo menos lleva la bandera de, de la rondalla. Digo, bueno, si no queda más remedio, la llevaré. Y, y resulta que pues la mandé una, una amiga de de Mari Carmen, me dijo que me iba a hacer unas tiras para, para la capa de, de, que llevaba, la túnica, o sea, la capa que se llevaba. Y y ruta que pasaban por allí le preguntaba: qué, ¿Cuándo me las vais a dar? No, que esto, que el otro. Y ruta que eh, llegó Semana Santa. Sí, llegó Semana Santa tal día. No, no, Semana Santa, Semana Santa. Y vine al baile de monte. Yo venía mucho al baile de monte. Yo conocía todos los bailes también. ¿eh? Conocía de Santander todos. Y vine al baile de monte y. Y resulta que estaba esta con una amiga, que como la otra, la del bar, se había marchado a Valladolid, no estaba. Entonces se encontró sola y se marchó con una al baile. De momento llegué y digo, ¿qué, bailamos? Y dice, sí. Y digo, sí, pues ahí estuvimos bailando hasta hoy. Hasta hoy. Eh, el día... El día 12 de octubre va a hacer 60 años, estamos casados, fue esta a comprar un piso ahí arriba, ahí, de aquí enfrente se ven los pesos que iba a comprar, que fue a comprar, y bajó a buscarme para que subiría a firmar, y fue la madre y dice, no, no, no, no, no le compres, eh, no le compres, que yo te doy esta tierra, esta tierra de aquí, y os hacéis una casa. Y va, pues nos hacemos una casa. Pues, yo como trabajaba, o sea, estaba ganando bastante dinero en, en, en esto, como se llama, en, en Dragados, pues nos hacemos una casa y nos hicimos esta casa, esta y lo que está arriba, y esta, aquí teníamos las vacas, esto era el pajar, esta habitación era el pajar, esta y esa otra habitación era el pajar. Sí. Y lo de allí, la habitación de, allí, de aquellas otras habitaciones donde estaban las vacas. Pues sí. Yo, cuando salía de trabajar, de aquí que te ha dicho, de, tú, teníamos vacas, aquí en la otra casa. Y yo venía de trabajar, pues a lo mejor a las 10 de la noche, eh, o a las 11, o a las 9. Y mi suegro, si tenía que marcharse a trabajar por la mañana, porque entraba a turnos, se marchaba él. Cogía yo el dalle, a las, me levantaba a las seis, cogía el dalle y iba a segar a un prado que tenemos ahí, que ahora le hemos vendido para. Bueno, vendido no, pues, también no está. Eh, y otro que tenemos ahí arriba y otro más allá. Y iba yo a segar, se lo dejaba segado y luego esta iba, iba un señor mayor que había venido de Palencia, que se había jubilado, y con el carro y la borra traían la hierba para las vacas. La madre lo doñaba. Siempre hemos trabajado mucho, pero mucho, mucho. Me dedico a la huerta, me dedico a la huerta, me dediqué esto prácticamente, menos las paredes, los suelos, este suelo. El baño lo he hecho yo entero, o se me dedicaba a hacer cosas por aquí y hice otra casa en la costa, que tengo ahí otra finca, muy bonita, que yo tengo muchas ganas de ir. Pero a mí, pues, también lo he pasado bien. Te he pasado bien también. Me ¿eh? no, he pasado bien. He, ido, he tenido siempre muchos amigos. Amigos amigos de las mismas condiciones que yo. Lo hemos pasado bien. Yo me conozco otros bailes de, de Santander, de Betán, de Mareaño. De Mareaño el que más me gustaba porque era solo de madera. Y, y bailabas muy bien con Jorge. Era, era estupendo ese. Conocí el de Monte, con el de Somo, el de Pedreña, el de Peña Castillo, por eso, ¿con qué me quedo con la vida? Pues mira, me quedo con la vida con, con la ilusión que me están dando los queridos ahora. Estoy loco con ellos.